Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy súper, súper contenta. Acabo de terminar un Zoom que les compartí antes en el vídeo. Eh, ha sido organizado por el equipo de Italia. Ha estado Diego Chávez y, bueno, prácticamente en Zoom hablan de recicle y estoy súper, súper contenta, de verdad. Me alegro muchísimo. Buenas noticias. Necesitaba esto, necesitaba escucharlo, necesitaba ver. Este Te lo quisiera contar yo, pero... Te voy a dejar directamente para que oigas las palabras tú directamente de tal cual lo he escuchado, este, la exclusiva. Y bueno, no, no me quiero demorar mucho, así que os lo dejo. Eh, primero vamos a hablar de Recicle, lo voy a dividir en dos. Este vídeo va a ser directamente de Recicle y luego en otra lo que habla de la fase 1 y de la fase 2, ¿ok? Así que comencemos con Recicle. Ya sabes, si no estás suscrito al canal, suscríbete. Saludos. Comparto pantalla. Truce Investing, CEO, Diego Chávez, director de marketing, Fabiano Lima. Truce Investing es una empresa de multiservicio y nace como un servicio de gestión de criptomonedas. Truce Diamond poseen dos minas de esmeralda y gracias a esto han crecido bastante. Los principales productores de basura, en primer lugar es Estados Unidos, segundo lugar China, tercero India, cuarto Brasil, quinto Indonesia, sexto Rusia. Y esto... Vamos a hablar prácticamente de Energy Recicle con cosas exclusivas y comenzamos. Referente a la degradación ambiental y el tiempo que tarda la naturaleza en degradar algunos productos. Te dejamos un video exclusivo. para enseñar algo? ¿Sí? Yo comenté a, a, a vosotros, va a entrar una persona en el Zoom, ¿vale? Sí. Que estará enseñando a, a vosotros todo el proyecto en 3D de la usina nosotros ah. vamos a ser el primer grupo a conocer wow. el proyecto 3D eh, de la usina de Thrust Cyclone, ¿vale? vale wow. yo creo que eso creo que eso ya empieza a las, a las personas que dudan ¿será que es verdad que no es verdad? yo creo que eso ya va a dar una visión distinta ¿vale? no hablo de la gente que habla mal porque estos van a morir hablando mal ¿vale? Pero vamos Ajá. a tener 20 años, 30 años de empresa y los haters van a seguir hablando que nosotros no vamos a ir. Pero aquí estamos. Para no ocupar mucho tiempo, sí, eh, necesito que des permiso a Silverio para que pueda vamos. compartir algo. Es que me puede levantar la mano. Estará presentando un video para nosotros. Gracias. Luego yo voy a enseñar otra cosa al día de hoy. Vale, porque era algo que es una sorpresa. É, eu estava aqui e eu estou dizendo que lo haga. não lo sabia nem é. Preparado para ver o mundo de uma maneira diferente? Agora você vai conhecer a mais inovadora e revolucionária tecnologia do mundo que transforma o lixo em energia elétrica, em energia limpa, preserva o meio ambiente e proporciona bem-estar às pessoas. Bem-vindo às usinas de desintegração de massa, que usam tecnologia exclusiva 100% brasileira. O tamanho de uma usina varia de acordo com sua capacidade de processamento. Uma pequena usina que processa 5 toneladas hora de lixo pode bascular 3 caminhões ao mesmo tempo. Já uma grande usina com capacidade de armazenamento para 180 toneladas hora permite o basculamento de 15 caminhões simultaneamente. Essas características possibilitam o funcionamento da usina em sistema contínuo. De simples montagem e operação, elas são projetadas para atender cidades de pequeno, médio e grande portes, seja separadamente ou por meio de consórcios. O processo se diferencia dos demais por sua simplicidade. A usina para desintegração de massa inicia seu processo com a chegada dos resíduos na moega, Esses resíduos são lançados sobre a transportadora horizontal de palheta que fica no interior da moega. O lixo bruto é despejado da forma como foi coletado. Não é necessário nenhum tipo de separação. As usinas recebem tudo que é trazido pelos caminhões-prensa. Nenhuma mão humana toca nos resíduos. Após o basculamento na moega, o lixo segue por meio dessa esteira e vai sendo liberado aos poucos, de acordo com a capacidade de processamento do forno. A moega fica fechada por portões de metal, que isolam o mau cheiro. Nem mesmo dentro da unidade de processamento o odor se espalha. Dessa forma, também não atrai a presença de bichos como urubus, ratos, moscas e outros insetos e animais. Enquanto o lixo que está na moega aguarda o seu processamento, a água contaminada que é coletada desse lixo é então lixiviada para a calha, localizada na parte inferior da moega. O líquido segue para o coletor-distribuidor de chorume e tudo é levado para a rosca transportadora de resíduos. Simultaneamente a esse processo, os exaustores que são montados acima da moega fazem a sucção de bactérias e do ar atmosférico, que seguem para a torre de destilação. No percurso, os exaustores fornecem o ar atmosférico necessário para os queimadores de resíduos, os resíduos são depositados na moega e conduzidos pela transportadora de correia inclinada até a rosca transportadora, que inicia o funcionamento do sistema pressurizador de resíduos, formando um selo para manter a vedação do forno. Começa então a carga de resíduos no interior do forno. Para o processo de desumidificação e desintegração de massa, inicia-se também o funcionamento dos queimadores que podem chegar a uma temperatura de até 950 graus Celsius. Dentro do forno não existe oxigênio, portanto não há combustão dos resíduos. Os poluentes produzidos durante a queima dos gases nos queimadores são conduzidos pela chaminé até a torre de destilação. Com essa alta temperatura na área externa do tubo onde ficam os resíduos e com o giro de 10 RPM e a ausência de ar atmosférico, os resíduos não minerais começam o processo de desintegração. Com isso, o que não é massa mineral sofre o processo de sublimação, ou seja, passa para o estado gasoso. Esses gases são levados pelo condutor de gases voláteis até a torre de destilação. Os derivados de minérios, já esterilizados, saem do forno e são destinados a reciclar No processo de desumidificação, a massa que não é minério vira vapor. Os gases dos queimadores, o vapor do forno e as bactérias dos exaustores chegam à torre de destilação, dando início ao processo de separação dos líquidos. O primeiro líquido a ser coletado é o extrato pirolenhoso, que é bombeado pelo coletor-distribuidor de extrato em direção à rosca transportadora de resíduos. Esse extrato, usado largamente na lavoura e nos processos industriais, poderá também ser comercializado. E o ciclo continua. Os líquidos explosivos vão agora para o recuperador de gases explosivos. Esse é um equipamento que força a sublimação dos gases explosivos para o estado líquido, com o rebaixamento da temperatura a 93 graus Celsius negativos, liberando-os para serem armazenados no cilindro de gases voláteis. É exatamente esse cilindro que coleta o cresol e conduz para as bombonas de armazenagem de cresol. O gás explosivo que fica no cilindro é conduzido para os queimadores e o ciclo se repete. Os vapores inertes, como água e ar atmosférico, são liberados pelo recuperador de gases para a atmosfera, por meio da saída de inertes e não explosivos. A queima do gás, feita pelos queimadores com a finalidade de aquecer os resíduos, aquece também os tubos condutores de fluidos, que formam as paredes do forno. O fluido é aquecido para se expandir e para ganhar velocidade pelo condutor de fluido expansivo. Para manter um giro estável de 600 RPM, o fluido é injetado no motor SPM. Após promover o giro, Esse fluido é conduzido para o neutralizador de pressão. Com a baixa pressão, a temperatura do fluido é forçada a abaixar. O fluido, então, é conduzido para o condensador. Esse equipamento tem a função de estabilizar o fluido com pressão e temperatura ideais para que o fluido possa retornar ao forno. Com o giro provocado pelo fluido no motor SPM, um redutor é acoplado. Ele tem a finalidade de estabilizar a rotação em 50 RPM, que é o giro ideal para que seja acoplado o produtor de energia. Ao final de todo esse processo, é gerada energia elétrica, barata, sustentável, não deixando nenhum passivo ambiental que necessite ser processado ou enviado a aterros. Da entrada do resíduo no forno até a sua saída, todo o processo de desintegração de massa leva entre 1 hora e 30 minutos e 1 hora e 50 minutos. Os derivados de minério como terra e areia completamente inertes e esterilizados podem servir para a construção civil ou, por exemplo, para a correção de solo e pavimentação de vias. Outros materiais resultantes desse processo de desintegração de resíduos são também fornecidos a cooperativas de reciclagem ou à indústria de sucata. O gás produzido no processo será armazenado e utilizado como fonte térmica. Dessa energia térmica produz-se a energia mecânica e, por fim, a energia elétrica, que segue para a subestação e é distribuída para as indústrias e residências pelas redes de transmissão. Essa é a tecnologia de desintegração de massa de última geração, inovadora, simples e eficaz, transformando o lixo em energia limpa. Respeito ao meio ambiente e solução do problema global de excesso de lixo e de escassez de energia. Juntos somos mais fortes e podemos produzir eletricidade por meio de fontes sustentáveis. A ver, já o hemos pedido, vamos ter em en italiano, em inglês, em português está a narrativa e em espanhol que acaba de sair. ¿Vale? Durante la semana vamos a tener en los tres, cuatro idiomas. Wow. ¿Vale? Y nada, señores, para aquellos que pregunten, eh, Diego, ¿eso ¿es un proyecto donde necesitamos tener la licencia de medio ambiente o algo parecido? Por supuesto que sí. ¿Vale? Wow. Vuelvo a comentar, no estamos haciendo una usina en, en un aterro que es mío o de, o de Fabiano o de Claudio. No estamos haciendo un proyecto millonario eh, y una parcela de terreno de un amigo nuestro, claro que no. Eso lo que estamos haciendo es directo con el gobierno de aquí de Brasil. ¿vale? Así que, por supuesto, que tenemos todas las licencias ya hecha toda la, todas las autorizaciones. Y os digo una cosa, no lo vamos a poner solamente usinas en Brasil o y Barbuda. Ya hay otros países como México como, bueno, mejor dejarlo vamos a vender nuestra tecnología por todo el mundo, donde tengamos, o mejor, donde queremos llevar nuestra tecnología. Sí, este es nuestro gran negocio de 2022, ¿vale? Quiero comentarle una cosa a vosotros, todo lo que hemos pasado, eh, ya estamos al final, del gran huracán que ha venido el año pasado en nosotros y todo eso que nos servirá para hacernos más fuerte, una empresa más sólida y que todos aquellos que tengan duda, miedo, puedan ver que nosotros seguimos aquí fuerte, rígido y sin más, sin escondernos, dando wow. la cara. Esa es la verdad. Sí, uh, nuestro proyecto será algo más, más grande todavía acordáis que hace cuando empezamos hablamos siempre que, que en nuestra intención era cuatro eh, cinco años de trading no y luego hacer un club cerrado a partir que fuimos creciendo hemos visto la posibilidad de no hacer un club cerrado pero crecer y expandir y, y enseñar a todos estos que dicen que cualquier empresa de marketing digital es un ponce enseñar que es una mentira que es posible hacer algo real y algo sostenible entonces nosotros empezamos a buscar proyectos sólidos cada vez más aparte de trading para poder estar trabajando y creciendo pero este proyecto es un proyecto no solamente donde vamos a a, a, a finalizar y enseñar que todo eso que hemos hablado hace tres años atrás es real como vamos a enseñar eso es lo más importante ¿Cómo sí. estamos estamos emocionados tenerla ¿eh? pues, sí, pues muchísimas gracias primeramente gracias a todos a toda la comunidad a todo lo, el equipo de eh, italia no a nuestro líder principal el mar puede hacer la traducción me ha olvidado y agradecerle a todos los trusters que están ahí escuchándonos uh, en esta en este zoom de negocio de Trusted cycle uh, es el proyecto nuestro, por decirlo así, de 2022, a cual vamos a llevar a cabo. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hemos visto que el mundo al día de hoy está basado en, en, en algunos conceptos. Eh, conceptos al día de hoy en el mundo es uno es la tecnología, el otro es la energía. Y creo que otra cosa muy cara que será en los próximos años es también el agua, ¿no? Mm. Y... Ya antes, lastimablemente, hemos podido dar cuenta eh, lo cuán importante es eh, la energía, ¿no? Eh, con todo lo que ha pasado con las guerras que está habiendo al día de hoy, hemos podido averiguar que un país sin energía y sin tecnología eh, puede afectar mucho no solo toda su población como todo el mundo Exacto. Eh, si miramos al día de hoy eh, una de las personas al día de hoy Ellen Muskin que es una de las personas más ricas del mundo o el más rico por decirle así podemos ver que toda su su, su labor, su trabajo su energía en sí consist consiste en dos cosas no siempre aumentar la tecnología de su empresa y está ahora trabajando pesado también la cuestión de energía limpia, ¿no? Renovable también. Nosotros eh, hemos decidido trabajar eh, muy fuerte a través ahora de energía uh, con dos conceptos. Intentando limpiar lo que es el ecosistema nuestro de, de la Tierra, ¿no? Haciendo una limpieza. Eh, no quiero que vengan los haters y diga ahora que somos los superhéroes que vamos a limpiar todo el mundo, no, no es eso, ¿vale? Pero si podemos eh, eh, aportar nuestro granito de arena en eso y hacer de eso un gran negocio, pues en eso nosotros estamos trabajando el día de hoy. Exacto. Entonces, eh, nosotros a, al mirar el mercado, donde el día de hoy todo se está caminando para la energía limpia, como podemos ver, coches, eh, eh, por ejemplo eh, las casas al día de hoy se, por, en Brasil es muy fuerte que el agua se, se calienta con energía eh, sí. todo el día de hoy está basado en utilizar las energías eh, y cada vez más limpia y nosotros hemos visto una, un gran uh, un gran sector, un gran nicho de mercado donde podemos entrar muy fuerte y trabajar lo más importante ya existe la tecnología como la nuestra sí y no y lo voy a explicar guardando punto exacto eh, el mercado al día de hoy en alrededor del mundo pues ya existe usinas eh, de carbonización de basura vale ¿Y eso qué quiere decir eh, que nosotros eh, que las usinas que hay al día de hoy necesitan carbón o necesitan empezar, por decir así, con gasoil, calentarse el horno y una vez que este horno esté calentado, pues la propia basura se transforma en carbón, sale humos y a partir de ahí empiezan a producir energía. Están limpiando lo que es la basura, pero a través de una caudera hecha, por decirle más prácticamente, a carbón. Esta uh -huh. es la tecnología que el día de hoy Italia lo hace en Europa eh, y hay otros países, no me acuerdo ahora si eh, los otros países que hay, pero yo sé que Italia es un país muy fuerte en eso, pero es a carbón, esta tecnología. Eh, ¿Cómo funciona la, nuestra tecnología? Es una tecnología que no existe el día de hoy eh, en el mundo, ¿vale? No hay una tecnología de biodegración en masa. Es decir, que no utilizamos carbón. La propia basura, los gases de la propia basura, entran en una combustión donde ellos prenden, por decirle así, fuego dentro de la, de la caudera y a partir de ahí empieza todo lo que es eh, la, la exacto, la de, desgradación, perdón. Sí. de la materia, que es la basura, y a partir de ahí se empieza a transformar en electricidad. Exacto. Entonces, Diego, me está diciendo que eh, todavía esta, esta tecnología no existe. No. Entonces, una tecnología que no existe, no podemos decir al día de hoy que esta tecnología eh, ya tenemos pruebas que hace energía, que hace eso. Entonces, ¿cómo estáis apostando en algo que todavía no tenéis 100% de certeza? ¿Podéis pensar eso? Uh -huh. El cientista nuestro, a cual día de hoy tenemos un, una gran parcería, ¿no? es nuestro socio en la parte de la usina, él fue lo que hizo las usinas que hay en Brasil al día de hoy a carbón. Es un cientista muy renovado, no solo en Brasil, pero eh, en otras partes de, del mundo. Donde, por ejemplo, eh, entonces eh, este, este cientista hizo Como todo Cincinnati. su exacto, hizo todos los cálculos. Nosotros ya hicimos lo que es, estamos finalizando lo que es el prototipo de la máquina y acreditamos que al final del mes que viene, pues empezaremos a hacer la primera prueba de todo lo que es la, la medición de cuánto de energía estará dando un prototipo pequeño y luego hacemos los cálculos para lo que vamos a hacer en Paul Afonso Bahía para 120 mil habitantes. Al día de hoy hablamos que es una tecnología. A día de hoy hablamos que es una tecnología nueva, una tecnología que no hay. Y cuando hablamos de una tecnología que no hay y de principio tenemos base de una tecnología inferior, pues entonces eh, el precio, y el valor de esta tecnología, podemos decir que es incalculable todavía. Hemos puesto un, un valor eh, inicial, ¿vale?, que es el mismo valor que de la, la de carbón que hay al día de hoy. Se si busca cuánto vale una usina al día de hoy de carbón, está estimado entre 60 a 80 millones de euros. ¿Vale? formas en Italia que lo hacen. Y nosotros estamos hablando que una tecnología superior a la que existe el día de hoy. Entonces, si yo te pregunto, el mal ¿cuánto vale al de hoy la tecnología que tenemos? No hay valor. Hay bueno. un valor mínimo, pero no un valor máximo. Entonces, nosotros cuando hablamos eh, de eso, eh, iniciaremos lo que es todo este proyecto Dentro de algunos eh, iniciaremos, no, porque ya tenemos lo que es el ciclo, pero iniciaremos a, a enseñar todo lo que es la prueba de la usina a partir del mes que viene. vale No me acuerdo si será para final del mes o principio del mes, pero yo sé que es mes que viene. donde estarán con nosotros eh, una empresa que estará diciendo la cantidad de energía es una empresa de, del país, del propio Brasil, donde uh -huh. estará diciendo cuánto por ciento hace de energía la usina. Se si quiere traducir. La a presentación del prototipo nuestro, pues claro, como será eh, en la ciudad del alcalde, pues el alcalde de la ciudad estará presente, estará presente el diputado estadual de la ciudad, el gobernador de la ciudad. Estará también presente con nosotros, invitado nuestro, eh, lo que está ahora por delante en las elecciones de Antigua y Barbuda, que es el candidato al presidente, ¿vale? De Antigua y Barbuda, estará aquí con nosotros también. Y posiblemente un representante del presidente de Brasil estaría también con nosotros. Exacto. También será muy, eh, es muy importante comentarle a todos. Eh, que eh, la usina a no, eh, la usina que hablamos eh, de desintegración en masa pues no es que esta usina es de trust investing tenemos una gran parcería vale con los propietarios de la tecnología que es junto nuestro nuestro socio entonces, no es que solamente de Trust Invest, sí. porque ellos no quisieron vender la tecnología. Okay. Imagínate que okay. si yo tengo una tecnología que todavía no tiene ni valor, ¿para qué lo voy a vender? Claro, ¿vale? Claro. Pero claro, como han visto el tamaño de nuestra comunidad, el tamaño de los proyectos que tenemos y la capacidad que tenemos de hacer, lograr hacer eh, a través de varios países, pues han estado con nosotros, han visto la seriedad de la compañía y están junto con nosotros en este gran proyecto. Entonces, eh, referente a lo que hablamos sobre Recycle, es un proyecto futurístico donde todo el proyecto estará, a, a, será el primero eh, de las empresas que vamos a tokenizar, ¿vale? Será esta y estará toda tokenizada a través de un token dentro de BSC. Ese es el proyecto que tenemos de Trocer Cyclo, un proyecto sólido, un proyecto tangible, donde nuestros clientes van a tener, eh, será todo abierto dentro de, de un sistema blockchain donde vamos a estar lanzando también una blockchain propia para que todos podáis eh, tener ciencia de cuánto la usina además. No hay como hacer distintos. La usina eh, hace de facturación líquida anual x pues este x tantos por ciento estará siendo dividido a todos nuestros clientes que estarán con nosotros en este gran proyecto a través del plan de compensación que ya lo tenemos nosotros estamos aquí vale he visto algunos he visto un vídeo que decía que estábamos escondidos que estábamos no qué era estoy aquí sigo aquí estuve de viaje estos días atrás vale y seguiremos trabajando, seguiremos haciendo nuestro negocio cada vez más sólido. Me gustaría decir otra cosa. Ya que estamos aquí, lo voy a Mira, sí, sí, sí. para la... Eh, antes de nada, eh, me gustaría decir, yo estaba mirando el chat y he visto sí. ahí uno diciendo, ¿por qué no enseña...? Es nuestro amigo John incluso. Ah, sí, El, sí. el, el, el Johnny, sí, como dicen en español, el Johnny, el Johnny de los cojones. que estaba ahí preguntando cosas y queriendo diciendo, ¿por qué no enseña pruebas que son so palabras que son sobre eso? A ver, lo primero tienes que entender una cosa. Nosotros como empresa tenemos que enseñar lo que nosotros queremos, no lo que tú quieras. Si no estás a gusto y se crees que es una mentira y crees que todo eso es una falsa, pues no esté con nosotros, déjanos en paz. Sigue tu vida, sigue siendo amargado y sigue tu vida por ahí, déjanos en paz. Porque nosotros sabemos dónde vamos a llegar y sabemos lo que somos. Sin embargo, creo que tú todavía no sabes dónde quieres llegar y ni sabes lo que eres. ¿Por qué sigue quedando con nosotros? Y una persona que no tiene que tiene tiempo para estar ahí machacando con los demás es porque todavía no sabe dónde quiere llegar, no sabe ni lo que es para sí mismo. Entonces, búscate la vida, busca ser feliz, busca ser amado. Vale, encima de todo. Y yo creo que irás muy bien por tu vida. Johnny, un saludo. A ver, Almar. Diga. No sé si quieres traducir todo eso. No, está bien. ¿Sí? No era, ni te qué. Almar. Alors, no te... Sí sí, todo sí, claro, todo sí sí claro todo es clarísimo claro claro si, si quieres no sé, quieres traducir no hace falta traducción no no hace falta no hace falta no hace falta no pues nada pues aquí estamos mira estoy yo estamos aquí en nuestra oficina y quiero decir una cosa a ver eh, sabemos lo que es eso Uh, la aspetta, lo se El... il grafene Sì, sí, no, è no. il no. talco. Il cisto. Dove... Eh, cisto, è un cisto, cisto. e da de dove aquí, ci sono Di sale eso che sono le esmeraldas, vale? Wow. Questo <ride> es è un altro cisto. Il è praticamente una composizione minerale che ingloba gli smeraldi vale pues mira de aquí sale estas piedras vale y vale. de esas piedras se hace estas joyas wow de quelle pietre pues si fanno i gioielli claramente ecco ah, no? mira bueno. wow eh, vamos a venderlo no eso vamos a tener no ahora, estamos haciendo todavía, pero vamos a tener eh, un apartado dentro de nuestra página para vender piezas Ajá. seleccionadas solamente para la comunidad. Vamos Ajá. a hacer una Ajá. marca tan fuerte que vamos que la gente de fuera para poder comprar nuestras joyas van a tener que estar dentro de nuestra comunidad. Vale. Sí, bueno, y me gustaría, eso. ya que estamos, déjame ver sí. qué hora es. Ah, creo que ya se fueron, qué lastima, pero déjame ver una cosa. Quelli que avete visto son gioielli que saranno poi messi anche in vendita all'interno de Trust, delle nostre pagine, quindi faranno campagna pubblicitaria forte perché la gente que volesse comprare quei gioielli dovrà essere iscritta in Trust. Ya se fueron, aquí ya es tarde. Yo iba a enseñar una cosa, pero deja para la próxima. No mucho. Vale. Pero voy a dejar así, para los que digan que no es verdad de Victory. Ah, Victory ¿vale? el, el marco de la joiellería prácticamente de, de Trust. Bueno, es toda una mentira. Todo es una, falsa, una gran farsa el mar. Eh, lo, sé, lo, vale? sé, lo, sé. lo sé, lo sé, Exacto. Todo es una gran farsa, pero una farsa. Que que si marcha vamos bien. a cumplir día 7, 3 años. Fíjate qué uh, farsa, farsa. Tres años, de verdad. De verdad, Nada, años, en pero... mal. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros hasta ahora. Eh, nos vemos pronto en Italia, ¿no? Creo. Claro que sí, ahora que ya se está yendo la pandemia. Sí, sí. ¿no? sí que sí, ya María sí, sí. habla de pandemia, podemos estar juntos, por supuesto que sí. Perfecto, perfecto. Vale, y me gustaría que traduciera... Mis agradecimientos sí. nada más. Bueno, allora, primero quiero agradecer a todos, ya lo he agradecido, pero agradecer a todos que todavía volevo, seguís voleva, voleva ringraziare firme fuerte con nosotros. Que siete ancora qua, seguendoci eh, con eh, fermezza, no es proprio quello el termine, comunque. ¿Todavía seguís acreditando no solo en nuestro proyecto, pero en todos los proyectos de la compañía? Pues decirle a todos vosotros que la empresa, eh, con todos los problemas que sí hemos tenido, eso no es ninguna mentira, hemos tenido estos problemas y no ponemos la culpa en los problemas, pero sí estos problemas han servido para nos hacer más fuerte y mayor en este sector. Que no nos... Agradecer a todos que eh, seguís trabajando por vuestros sueños. Bien, Cada gracias. día. En yo ya no hago ni cuenta, ya no estoy mirando porque el último cálculo que hicimos de tantos traster que había, ya me da miedo. Así que ya no voy a hablar más de números, que <ríe> ya son muchos. <ríe> Nosotros que enfocamos en todo lo bueno que tenemos, en todos los grandes proyectos. Y que aquí tenemos, no una empresa para tres años, cuatro años. Para que tengáis idea, la concesión, la concesión. De eh, la primera usina nuestra, estamos hablando de 49 años, ¿vale? Son 24 años y luego 25 años. No se puede poner 50 por ley, entonces tenemos ah. 49. <risa> vale. Nada, agradecerte gracias. una vez más, Aymar, a Satur, a todos nuestros líderes, a, a todos nuestros clientes, ¿vale? Gracias. Y, gracias y nada. Gracias. nada y otra cosa, aprovechar una sí, cosa. Sí. No, eso hablaré en el zoom y español porque va más para la España. Ah, ah vale. vale. Mira, muchísimas gracias a todos, a ti. vale. A ti. Un beso a cada uno. Gracias. De vosotros. Gracias. Espero poder estar en Italia lo más rápido posible con todos vosotros, Venga. vale. Y una vez más he visto otro comentario de Johnny que está ahí que no se calla y lo voy a decir una <risa> vez más. Johnny, a ver. A mí me gustan las mujeres, no me gustan los hombres. Búscate un, otro amor, por favor. <ríe> un saludo, Aymar. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Saludos, Fabiano. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Yo estoy muy, muy contenta. Como te dije antes, lo necesitaba. Eh, eh, más si va a haber esta inauguración, va a haber estas cosas con personas importantes de Brasil pues creo que si un gobierno acepta firmar, pues debe ser por algo, ¿no? y no significa que las cosas estén en el aire, así que estoy muy muy contenta, ya sabes eh, todo eso que comenté en mi canal pues son cosas que, que estamos viviendo no siempre que te tengas que meter, que no tenga ningún riesgo ni nada, pero si te gusta el proyecto, pues comenzar desde de 20 dólares, así que tienes mi enlace por si quieres empezar y registrarte eh, para los que no están claro y de verdad creo que eh, yo cuando he comprado lo de los tokens de energy eh, o cualquier cosa meto X cantidad de dinero que sinceramente lo doy por perdido y bueno al final termino ganando ¿no? un poquito así que ya sabes córrelo como un riesgo a lo obviamente que no te afecte y creo que merece la pena comenzar en los Recicle así que bueno cuéntamelo déjamelo por escrito qué opinas al respecto este y muchas gracias por estar aquí ya sabes, comparte este video si te ha gustado suscríbete para que no te pierdas ninguna noticia y os veo ahora en el siguiente video donde hablo de fase 1 y fase 2, lo que nos han adelantado besitos